¿Qué tal amigos y futuras leyendas de YouTube? Gracias por estar ahí al otro lado de la pantalla Hoy vamos a hablar de un tema que como ya han visto en el título eh, Ha generado bastante polémicas para los seguidores del anime Dragon Ball Heroes Pues concretamente el capítulo 12 Bien, antes de empezar a hablar y adentrarnos en todo lo que ha sucedido con este capítulo Debo de recordarte que si así lo prefieres y quieres suscríbete a nuestro canal para poder seguir disfrutando de todo el contenido. Y sin más, vamos a empezar. Bueno, decir que está calientito el tema, ¿eh? La cosa no está, el horno como se dice por ahí, no está para galletitas. Bueno, la única receta viable para perfeccionarse y corregir errores es encontrar la identidad propia. Ser autoconsciente no es una cualidad fácil de alcanzar ni mucho menos de gestionar, pero Dragon Ball Heroes nació con un propósito claro y una Toei Animation más complaciente que nunca. El fanservice debía pasar ciertos filtros que ahora Fu se encarga de administrar en una suerte de torneo abierto a todo tipo de libertades creativas. El antagonista principal de la serie se ha convertido en una suerte de juez ajeno a la diégesis del escenario principal que está permitiendo al estudio romper el ciclo vicioso de poder creciente para abrir las puertas a un torneo de poder edulcorado. No hay reglas ni instalaciones, pero la lógica que sigue su juego maquiavélico responde al mismo propósito por el que los fans siguen la producción, entretenimiento directo. Sin grandes complicaciones narrativas y con cierta dedicación nostalgia respecto al lore de Toriyama. No importan ni las incoherencias narrativas, ni el despropósito que desprende cada evolución del sistema jerárquico de poderes y transformaciones. Todo se queda sustentado en la tiranía de un narrador ociente que juega a ser el dios de su propio mundo. Y claro, con un contexto así, Toei puede combinar sus elementos a placer para encontrar la sinergia del fanservice más óptima. En esta ocasión, Herat continúa adherido a su papel de McMuffin para servir de cebo a varios combates con bastante interés. Por un lado, el de Goku contra el propio enemigo principal. Por otro, el de Piccolo y número 17, número 17 contra Camin y Orem. Ahora enfrentados en una lucha más equilibrada y con más, digamos, proyección a futuro. Y por último, la de Trunks y Vegeta frente a, a Samazu. Encuentro a este último alimentado por el molvo que arrastra las conclusiones dejadas por el propio arco de Dragon Ball Super. Sin embargo, ninguna de estas peleas son el verdadero núcleo del episodio 12. Y vaya, qué pena. Utilizados como simple pretexto y relleno, todos estos guerreros pronto dejan paso al combate en el que Toei ha depositado más recursos y esfuerzos en esta ocasión. Metal Cooler recupera el, protagoni el protagonismo perdido durante los últimos episodios para zanjar una de las chinas que el equipo de producción llevaba arrastrando a nivel narrativo desde el inicio del nuevo arco. ¿Qué hacer con Cumber? Superado ya por los rivales actuales, este personaje representaba un obstáculo sin ningún tipo de aportación, pero sorprendentemente el estudio logra sacarle partido con una decisión super pero que super mega estelar. Si ni sus habilidades ni sus motivaciones suponen ya ningún interés, lo más factible pasa por convertirlo en un fuel para la inflamación de poder. Cumber es solo un hombre de paja al servicio de Golden Metal Cooler. Sí. Por el digamos que por fin el hermano de Freezer alcanza el estado perfecto de su raza en un movimiento que insufla tensión desde dos ámbitos distintos. Acercando al fan del anime principal a esta producción con conceptos presentes en aquella serie y dotando de una capacidad operativa a un personaje que, por sus características, estaba destinado a ser irrelevante de cara a la resolución de la trama principal. Puede que la aparición de este villano no alcance las cuotas de impactos presentes en Dragon Ball Super, bueno, pero su transformación cumple a la perfección su objetivo. Toei contiene la respiración para regalar unos pocos minutos de animación realmente notables, y resalto este punto. Unos pocos minutos de animación realmente notables. La tasa de frames se abre a una fluidez que no termina de abrazar el sakuga, pero que sí sobresale por encima de la mediocridad inherente a una serie promocional de este tipo. Y así, una semana más, Dragon Ball Heroes consigue imbuirse de un tono ocioso increíblemente efectivo, sin asfixiar la fórmula. La nueva posición de Fu como espectador externo de la acción y la transformación final de Head en lo que parece su antesala para pasar al combate, sirven un aperitivo más que prometedor para todos aquellos que solo buscan una píldora de entretenimiento blanco. Y ahora la pregunta que queda en el tapujo es, ¿Quién tenía los días contados? Pues ya lo veremos y lo seguiremos viendo en los próximos capítulos de Dragon Ball Heroes. Y otro tema que tenemos que tocar, y que seguramente ha llamado mucho la atención, es desde luego el anuncio del de nuevo título Dragon Ball Z Kakarot. Es un nuevo videojuego, una nueva fórmula. Es una nueva fórmula con la que los creadores y los dueños de Bandai Nancom quieren atraer y volver a darle una emoción tremenda a todos nosotros los fans de este anime que por años llevamos disfrutando. Era uno de los títulos más esperados del pasado E3 de este mismo año 2019 y ni siquiera Bandai Namcom ni CyberConnect2 han defraudado al mostrar el primer tráiler o gameplay de esta esperada obra. Dragon Ball Z Kakarot se ha dejado ver además en una extensa demostración de la que nosotros hemos recogido datos más importantes para realizar un vídeo, este que estamos haciendo especial Para, digamos, prestar eh, exclusivamente algunos detalles que quizás se nos hayan pasado eh, en el E3 Llevamos años, hay que decir, eh, llevamos mucho tiempo, años, esperando para disfrutar de obras eh, maestras como esta de Dragon Ball Z y es que siempre ha sido este juego de Akira Toriyama retrato, ¿no? Ha sido retratado un juego principalmente de peleas, es lógico, totalmente. Pero habiendo tal legión de seguidores interesados en este anime, era de esperar un juego con las características con las que promete contar ahora Dragon Ball Z Kakarot. Parece que los rasgos RPG del título desarrollado por CyberConnect2 Estarán a la altura de lo esperado. Y, amplio, y digamos, hay que decir también que contiene un amplio mundo. Que podemos explorar como po podemos ver en los vídeos. Surcando los cielos con Goku y sus amigos. Parece estar eh, digamos que esto que, que parecía un sueño. Y que deseábamos que se diera en un juego de Dragon Ball. Pues está recogido al detalle. Podemos ver a Goku volando con Picoro y la verdad es que es emocionante sentirte que puedes disfrutar de un juego como, como este a pesar de ello es cierto que ha habido detalles que no nos han convencido pero teniendo en cuenta que Dragon Ball Z Kakarot no estará disponible hasta una fecha que todavía no está concreta pero que será en 2020 la compañía digamos que tiene tiempo de aquí a allí eh, tiempo mucho más que necesario para pulir y mejorar ciertos aspectos que tienen que ver con este juego me gusta mucho eh, cómo pesca goku con la cola ahí se puede ver la verdad que es está brutal el, el juego este es un título que invita a los fans a soñar con una obra que llevamos años esperando por ahora la obra de Bandai Namco ha mostrado algunos aspectos muy positivos que nos emocionan e incitan a tener esperanza. Lo observaremos con detalle en los próximos eventos como la Gamescom en las que esperamos tener una nueva oportunidad para volver a disfrutar de esta prometedora obra. Mientras podemos seguir disfrutando de los, digamos, de los gráficos que hemos podido recoger de internet. Como se ven ahí en el vídeo. ¿Vale? Así que nada chavales. Esto ha sido todo por esta vez. Estas son mis reseñas relacionadas con estos, con estos juegos. Con Dragon Ball Z. Y Dragon Ball Heroes. De esta semana. Espero que hayamos disfrutado de este ratito. Y que si es así. Me dejes saber en los comentarios tu opinión al respecto. No olvides suscribirte al canal. Y... Como siempre, nos vemos en una próxima entrega. Hasta la próxima. Adiós.